Hola, mis queridos estudiantes, en este video dejaremos claro el qué es inclusión financiera. Por supuesto, esa claridad nos permitirá generar proyectos en torno a la inclusión. También vamos a abarcar las 10 categorías de negocio que tiene el entorno fintech, con una breve explicación de cada una. A lo largo del curso hemos visto temas de microfinanzas, y en efecto, esa es una forma de incluir financieramente a las personas más vulnerables de la sociedad desde un punto de vista económico dándoles acceso al crédito, a los microseguros, al ahorro, la inversión e incluso al mercado de derivados para la protección de sus cultivos. Sin embargo, centrarnos solo en la base de la pirámide no es por sí sola inclusión. Los jóvenes que están estudiando, los adultos mayores, las madres cabeza de hogar, los emprendedores e incluso los grandes empresarios que con la pandemia han visto diezmados sus ingresos y el acceso a mejores oportunidades de financiación, porque pues, sus estados financieros ya no están reflejando la estabilidad suficiente, son población en la que es posible trabajar para darle acceso a servicios de los que en otras circunstancias serían excluidos. Esto es inclusión financiera. Comprende la forma de llegar a toda la población. Dicho esto, un buen ejemplo de inclusión financiera es la banca islámica. Resulta que tomar o pagar intereses por orden divina es prohibido en el islam. De esta forma, la banca islámica se basa en la charia. La charia es un conjunto de leyes que se basan en el Corán y que regulan de forma general muchos aspectos, desde las costumbres sociales a la política y a la economía. En este sentido, existe una limitación ética y religiosa en el funcionamiento de los bancos islámicos, esto pues es consecuencia de un necesario seguimiento de sus leyes islámicas, así como por una creciente presión que tiene la población musulmana para desenvolverse del mundo financiero de acuerdo a los preceptos que ordena su fe. Entonces, Banca Islámica es un ejemplo de inclusión financiera. Miren esto, la inclusión financiera entonces está dada por todos, sin importar nuestra situación socioeconómica, credo, raza, niveles de estudio, en fin, es inclusión porque la idea es que nos abarque a todos. Por supuesto, otro gran error al pensar en inclusión financiera es creer que ahí solo encontramos acceso a crédito. Pero resulta que a través de un video educativo que te enseña qué es el interés, cómo funciona, qué tipo de amortización puedo negociar con el banco, cómo identificar un menor costo de esa financiación, cómo invertir, cómo hacer un presupuesto familiar. Eso. La educación para que las personas tomen mejores decisiones con su dinero también es impresión financiera. Ahora bien, dar un mejor acceso a la inversión que las personas dejen de tener como única alternativa el CDT en el banco y puedan, desde montos más bajos, tener un buen portafolio de inversión que le dé una mejor rentabilidad por su dinero. Tener también planes de ahorro justos, es decir, que el interés que me pague la cuenta de ahorros al menos tenga en cuenta el valor de la inflación para que yo no esté perdiendo poder adquisitivo. Miren que cuando entramos a superfinanciera es sorprendente las tasas de interés que nos pagan por las cuentas de ahorro las entidades financieras actuales. También es inclusión los seguros de crédito, para que un emprendedor o incluso grandes empresarios que atraviesen problemas económicos puedan acceder a los recursos que necesitan para sacar a flote sus proyectos con el respaldo de una aseguradora. En esa línea, el Fondo Nacional de Garantías, por ejemplo, Sabemos que es la entidad a través de la cual el Gobierno Nacional busca facilitar el acceso al crédito para trabajadores independientes, para micro, pequeñas, medianas, grandes empresas y hogares colombianos mediante el otorgamiento de garantías. Por ejemplo, respaldando préstamos destinados a financiar la adquisición de viviendas de interés social. Eso sí, no se les olvide, el Fondo Nacional de Garantías no garantiza créditos destinados al sector agropecuario. Para eso existe el Fondo Agropecuario de Garantías, administrado por Finagro, que cumple las mismas funciones que el Fondo Nacional de Garantías, pero dedicado al sector agropecuario. De esta forma, para generar inclusión financiera, es posible sentar, centrarnos en toda la población que de alguna forma no está siendo atendida con productos, servicios o capacitación financiera. Las propuestas pueden llegar del gobierno o de las entidades privadas y pueden abarcar cualquier sector de actividad. Otra situación es creer que necesariamente para generar inclusión financiera necesitamos internet, computador o smartphones. Sin embargo, a través de la actividad que desarrollamos hace unos días habrán notado que no necesariamente es así. Habrá población que no tenga este acceso. Así que la creatividad para atender a estas personas es nuestra principal herramienta. Aunque tecnología e inclusión no necesariamente van de la mano, es indudable que a través de ella se facilitan considerablemente las transacciones y la interacción con los usuarios. Es de esta forma que nació todo el entorno fintech, por sus siglas en inglés, finanzas más tecnología. Según Edwin Sassipa, director de Colombia Fintech, las fintechs son nuevos modelos de negocio que se apalancan de la tecnología para transformar procesos, productos y servicios de la actividad financiera tradicional. De esta forma, se puede concluir que las fintechs son un modelo de negocio que facilita el acceso a servicios financieros a todas las personas, sin importar su perfil, es decir, una herramienta perfecta para generar inclusión financiera. En esta línea existen 10 categorías de negocio que clasifica el portal PYMAS. Este es un portal de contenido con herramientas gratuitas para pymes y con un enfoque especial en ayudarlas a transformarse digitalmente y que puedan aprovechar las nuevas tecnologías en favor de su negocio. ¿Cuáles son esas categorías entonces en el entorno fintech? La primera son los pagos digitales. En esta categoría están incluidas las pasarelas de pago, las billeteras digitales, las redes de correspondencia, las operaciones de giros, las transferencias internacionales o remesas, como las llamamos en algún momento dentro de la clase. Están también las Rectech. Las Rectech son fintech dedicadas a apoyar las operaciones de las entidades financieras. Se caracterizan porque tienen soluciones de Machine Learning inteligencia artificial, verificaciones de fraude, identidades digitales y ciberseguridad. En conclusión, las Rectech son tecnologías creadas específicamente para la regulación. La tercera categoría es el crédito digital. Son plataformas que colocan créditos a través de Internet, aplicaciones móviles o web para personas o empresas a través de sus recursos propios. También trabajan en pro de la operación diaria de la banca tradicional, un crédito a nivel digital. Está el tema como cuarta categoría, las finanzas personales y la gestión patrimonial. Son todas las aplicaciones que ayudan a administrar los gastos, el presupuesto y los activos de los usuarios. Como quinta categoría nos ponen el crowdfunding, pero la voy a dejar al final. Vamos a la sexta y luego volvemos a esa quinta. Las seis son los insurtech, son las fintechs que transforman el negocio asegurador. Eh, por ejemplo, aplicaciones que con un clic puedes conseguir un seguro de viaje. Esas son las insurtech. Los neobancos, en la séptima categoría, son bancos digitales que funcionan 100% a través del celular. Ya les he hablado un poquito de los neobancos en clases anteriores, así que probablemente ya tienen en la cabeza por lo menos, al menos dos de los neobancos más importantes que han entrado a Colombia. Punto 8. criptoactivos y blockchain. Son activos virtuales que se utilizan como medio de pago, valores o mercancías. Eh, como novena categoría están las soluciones financieras para empresas, pues todas las fintech que se dedican a proveer soluciones tecnológicas como la aplicación de facturación electrónica, la contabilidad en la nube, la liquidación de impuestos, la nómina digital, el factoring electrónico, entre otros, están ahí. Décima categoría, trading y mercados. Eh, también conocido como negociación bursátil. Son plataformas de negociación o inversores bursátiles que ayudan a tomar decisiones acertadas en el mercado financiero. De ahí que venga todo el tema del trading algorítmico que podemos programar para hacer las inversiones. Bueno, volviendo al punto 5, que es el crowdfunding, decía, vamos a darle un zoom a este, porque aquí hay muchísimas cosas interesantes a tomar. Eh, la traducción al español de crowdfunding es financiamiento colaborativo. Es la forma en que una empresa, persona o causa se financia a través de otras personas. Crowd es multitud. En ese orden de ideas, todo aquello que se llama crowd, pues va a tener el apoyo de muchas personas que entran a financiar o a invertir o lo que sea. Entonces, en el crowdfunding, existe crowdfunding por donaciones. Entonces, ¿cómo generamos inclusión ahí? Resulta que hay... Muchos, muchas empresas que necesitan apoyo, eh, pero que son fundaciones, no generan ingresos suficientes como para mantenerse como compañía en el mercado. Así que este tipo de compañías, pues viven de las donaciones. Entonces, a través de las plataformas web podemos subir una causa y solicitar que las personas donen capital. De pronto una de las eh, plataformas que pues yo conozco, más, no es que sea la más antigua, es que la conozco desde hace mucho antes de que habláramos de todo el entorno fintech, es Kiva. Kiva financia proyectos de personas necesitadas alrededor del mundo o que tienen un proyecto productivo, pero no tienen el, el, el suficiente aval crediticio para que un banco les preste el dinero y a través de Kiva se les presta el recurso. Yo puedo donar, ustedes pueden donar, entrando a kiva.org, donamos un capital, que es el capital que le prestan a esta persona. Pero a esta persona se le pide el repago de la deuda. Cuando esta persona devuelve la deuda, eh, nos devuelven a nosotros el dinero que donamos. Y los intereses que se han generado por la transacción son para cubrir toda la operación de Kiva alrededor del mundo. Me parece una idea súper interesante porque es un dinero que le estamos dando un movimiento, estamos apoyando un emprendimiento en África eh, o en Colombia mismo, en alguna zona apartada, eh, y le estamos dando la oportunidad a alguien de acceder a crédito, que de otra forma los bancos le negarían la oportunidad, y es una donación. Realmente en el crowdfunding por donaciones, yo no esperaría que me devuelvan el capital, ¿no? yo solamente dono una causa y ya está. En este caso, en Kiva, te devuelven lo que donaste después de un tiempo si la persona pues, realmente devuelve el dinero. Pues es una plataforma súper interesante. Pero de ahí para allá se pueden encontrar todo tipo de proyectos donde se requiera un capital. Está el crowdfunding por recompensas. entonces Yo como empresa, si tengo una pyme o una empresa grande, no importa su tamaño, eh, puedo solicitar capital compartiendo los dividendos de la compañía, o sea, haciendo a otros dueños y compartiendo la, la, los dividendos de la empresa. O puedo a través de préstamo y devuelvo un interés, pero no necesariamente es así. El crowdfunding de recompensas nos abre una ventana adicional, que podría ser considerado algo así como la preventa. Yo a través del crowdfunding de recompensa le ofrezco a mis futuros clientes que, por ejemplo, una vez salga mi producto, yo voy eh, a enviarle a usted eh, ese producto con algún beneficio adicional, con la firma de todo el equipo del proyecto, eh, con un agradecimiento específico de, de todo el equipo, eh, no sé, si la financiación la necesito para un nuevo disco que va a lanzar al mercado, entonces que salgan en los créditos, salgan los nombres de las personas que nos han financiado, no le estoy ofreciendo algo, que le llene el bolsillo, pero sí el corazón, ¿no? digamos que el, el crowdfunding de recompensas. Incluso una fundación, si yo soy una fundación que atiende, qué sé yo, niños eh, de la calle o abuelitos, eh, yo puedo, por ejemplo, hacer tarjetas navideñas con las personas de mi fundación y ofrezco para quienes me den cierta donación, que entonces en diciembre les voy a mandar las tarjetas navideñas con decoraciones y atractivos propios de mi fundación, dándole las gracias por eh, colaborar con nosotros. ¿no? No, no le estoy dando un dinero, no le estoy, pero le estoy ofreciendo algo a cambio por eso que me está entregando. Entonces es una recompensa. Por supuesto, también hay crowdfunding financiero que es de pronto el que regulatoriamente tiene más dificultades porque, eh, digamos que, como involucran capital, pues hay que tener en cuenta los temas de captación que ya hemos visto en semanas anteriores, que no vayamos a caer en captación ilegal de fondos, eh, hay que mirar eh, que ofrezcamos algo atractivo para que la gente de verdad lo adquiera porque quien lo va a adquirir lo va a adquirir como inversión. ¿no? Entonces aquí tenemos crowd lending, que es un crowdfunding en préstamo. Es decir, requiere un capital que me lo presten y yo les devuelvo unos intereses. Está el crowd equity, que es cuando llamo a esas personas que quieren aportar a mi empresa, les estoy ofreciendo entonces a ellos eh, parte del negocio, hasta este dueño de la compañía conmigo y nosotros... Y compartimos dividendos, nos hacemos dueños del negocio. Eh, hay crowdfunding inmobiliario, ¿no? y es que, bueno, es, es el menos desarrollado en Colombia, el tema regulatorio no ha estado fácil, y es que nosotros entre todos podríamos entrar en una plataforma donde vamos a invertir capital eh, en bienes inmobiliarios. Nos hacemos todos dueños de, qué sé yo, de un... Edificio de oficinas a través del crowdfunding inmobiliario y a través de él nosotros y cuando se alquilen esas oficinas vamos a recibir la parte que nos corresponde por el aporte que hicimos. Entonces ya no necesito tener un montón de dinero para comprarme el edificio completo pero puedo aportar una parte y de acuerdo a la parte que aporto sí mismo después gano. Entonces el término crowdfunding viene de multitud de personas que aportan sobre un bien y, bueno, una financiación. O también, ¿no? Yo puedo ser una de esas personas. Entonces, no solamente voy a buscar financiación a través de un crowd, algo, sino que también yo puedo invertir. no Puedo buscar compañías que estén necesitando esa financiación y trabajarlo. Como es el caso de Ascenso de la Bolsa de Valores de Colombia. Eh, donde tú puedes montar ahí tu negocio solicitar financiación o entras y miras las empresas que la Bolsa de Valores de Colombia previamente ha seleccionado e inviertes tu capital en ellas y entonces encuentras tasas del 10% efectivo anual que pues está muy bien si consideramos que en un CDT con suerte nos pagarán un 5% entonces, son alternativas muy interesantes que tenemos a la mano y que vale la pena revisar